Acción y Adrenalina acompañan a las competencias del rodeo de la Expo Rodeo Neuland 2015 en las tardes del sábado y domingo. El domingo a la mañana se realizará una competencia motor para los amigos del deporte tuerca. Expo Rodeo Neuland 2015.